Hola amigo, amiga Craniana Soy Jorge Cortés, baterista de Cranium Y hoy tengo un reto Voy a tocar 19 canciones de mis discos favoritos En determinado tiempo, no les voy a decir cuánto Y espero lo disfruten Y comienzo en 3, 2, ahora reto superado, creo yo. algunos sé, a lo mejor roles, pero con el corazón para todos ustedes. Amigos y amigas cronianas, nos vemos pronto. Like, beso, adiós, we love you.